Director del ITDP, director del ITDP México. Adelante, Gonzalo. Hola, Eloy. Eh, muchas gracias eh, por la introducción. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y también a, a las y los ponentes. Creo que estamos en una en un momento muy interesante del programa IDEAMOS, Ideas y Acciones para la Movilidad Sostenible e Incluyente, que llega eh, pues un poco al final. ¿no? Estamos cerca del cierre del programa que se va a dar eh, en abril eh, del siguiente año. Y estamos eh, hace tiempo que cerramos algunos proyectos que estamos trabajando por su sostenibilidad. Eh, el día de hoy eh, en, la, en el evento eh, presentaremos los eh, reportes de rodando juntas y MoveUp, pero también el día de hoy se libera el reporte de VanCiclo. Eh, creo que son proyectos sumamente interesantes y muy importantes en el día a día de la movilidad de las ciudades, porque son temas que cada día van adquiriendo mayor relevancia. En primer lugar, hablando de Rodando Juntas, estamos viendo una sustitución de viajes de personas por eh, viajes de cosas, lo cual tiene implicaciones ambientales eh, por, eh, en cuanto al número de viajes y las emisiones que se generan por estos viajes, pero también otro tipo de implicaciones que tienen que ver con los derechos laborales y cómo viven las personas que hacen estos envíos. Entonces, desde ideamos, vimos cómo con la tecnología podíamos eh, promover que los envíos se hicieran en modo sostenible, en este caso en bicicleta, pero también cómo esto se puede hacer eh, de una manera en la que eh, las personas clave en este proceso, que son quienes entregan estos bienes adquiridos, eh, principalmente online y que se reparten eh, por la ciudad, pues puedan tener mejores condiciones de trabajo. Y después veremos eh, el, el piloto de MoveUp. Eh, considera uno de... Es un piloto muy muy interesante porque eh, plantea soluciones de agrupar orígenes y destinos entre universidades, en este caso de universidades, en el transporte escolar. Muchas de las soluciones de transporte colectivo no funcionan por la escala, por los costos que tiene dar eh, este tipo de servicios. Entonces, al agregar orígenes y destinos, pues pensamos que es algo que puede eh, contribuir a la sostenibilidad y a que este tipo de, de traslados se funcione. Entonces, eh, vemos que también esto puede hacerse inclusive con, con movilidad eléctrica, que es una de las pruebas que hicimos en, en la ciudad de Puebla, pero eh, también hay una parte de la tecnología de la digitalización eh, de este tipo de servicios, eh, de transporte escolar en este caso, pero que es simular el transporte corporativo, que vemos cómo inclusive ya se está, está siendo sostenible en el tiempo este piloto. Entonces también creo que va a ser súper interesante conocerlo. Después eh, veremos algunos de los siguientes pasos para ideamos donde esperamos que, eh, seguir colaborando con ustedes que, que están eh, en, en, presentando hoy, pero también eh, quienes nos acompañan y eh, pues responderemos algunas preguntas y respuestas. Y bueno, les agradezco mucho su asistencia el día de hoy también le agradezco mucho al equipo y a todas las personas que van a presentar eh, puesto que son proyectos bien interesantes y que sabemos que, que les van a gustar y bueno, si no les gusta también les, díganos por qué no les gusta y trataremos de hacerlo mejor la siguiente vez. Muchas gracias, Gonzalo. Eh, bueno los objetivos de este webinar es son Perdón ya me escuchan. Perdón sí estás escuchando, te lo, todo bien. Adelante. vale eh, los objetivos del webinar son compartir los logros y lecciones aprendidas eh, de estos tres pilotos como ya comentaba Gonzalo que puedan descargar estos reportes técnicos con todo el detalle. Y buscamos mucho que la, las, eh, los pilotos, las ideas que probamos, se puedan replicar y o escalar. Entonces también siempre planteamos el proceso que se siguió y lecciones aprendidas, justo con la idea de que alguien que quiera hacer algo, algo similar, pues pueda aprender de, de esta experiencia que, que ya tuvimos. Siguiente, por favor. Bueno, el programa Ideamos Muy Breve es un programa en conjunto con el BID y que promueve la movilidad sostenible incluyente, principalmente colaborando con empresas de redes de transporte, que es cualquier empresa que, que tiene eh, servicios de movilidad a través de, modos digitales, de medios digitales. Siguiente, por favor. Algunos de los ejemplos, eh, no me voy a detener mucho aquí para darle el tiempo a, a los pilotos que sí les vamos a presentar hoy, pero trabajamos temas como digitalización del transporte concesionado. Hay un piloto en Mérida, hicimos en el contexto de la pandemia algunos proyectos, por ejemplo, digitalizar algunas rutas de transporte concesionado en Toluca eh, que atendían principalmente a, a per, al personal de, de hospitales que atendían COVID. Eh, o el, el tema de movilidad inclusiva, un diagnóstico que estamos haciendo eh, sobre las barreras de movilidad de las personas adultas eh, mayores. Siguiente, por favor. Y bueno, estos, ahorita al final de la sesión les vamos a compartir la liga para que puedan descargar los tres reportes. Eh, y sin más, vamos a empezar a platicarles de Rodando Juntas. Les dejo con Daniel Bustillos eh, y Jimena Biorneri. Adelante. Muchas gracias, Aloy. Bueno, estamos muy felices de comentar el piloto Rodando Juntas. Eh, antes de comenzar, quiero decir que este piloto se realiza gracias a la colaboración entre el sector civil por parte de ITP, el sector gubernamental por parte del de INAES, el Instituto Nacional de la Economía Social eh, y también la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y también con ayuda eh, y colaboración totalmente indispensable de siete mensajerías, eh, que voy a contar un poquito más, más adelante. Y por último, de una... Eh, Federación de Cooperativas Argent eh, Argentina, no, francesa, eh, que, que bueno, voy a contar un poquito más cómo sí. es. Perdón que me, me traba un poco la computadora, está fallando un poco. Perfecto. Entonces, Rono Juntas tiene como objetivo justamente, el, es un, un piloto de, de transporte de carga eh, de última milla, y Rolano Juntas tiene como objetivo el promover eh, envíos urbanos en modos sostenibles. Pero no solamente eso, también tiene como objetivo eh, que sea esto en condiciones laborales justas. Podemos entender Rodano Juntas con, como, con tres ejes. El, voy a empezar con el de abajo a la derecha, que es el de, el de la base tecnológica de CopsaCor. Rodano Juntas trabaja con siete mensajerías. Estas siete mensajerías eh, se les otorgó el uso de una plataforma de origen francés, que trabaja con, con mensajerías que están constituidas o que trabajan como cooperativas. Y básicamente lo que tiene Copcycle es eh, tecnología que ayuda a las mensajerías a digitalizarse. Tiene eh, una plataforma que permite agendar envíos de última milla, permite tener un marketplace para restaurantes, para comercios, pero en general permite gestionar y mejorar un poco el cómo las mensajerías, bici mensajeras específicamente, que como digo, se trabajan de forma cooperativa, cómo se organizan internamente, pero también cómo ofrecen sus servicios a, a, al cliente final. Como comenté, Copcycle trabaja con mensajerías, pero que están constituidas necesariamente o que trabajan necesariamente como cooperativas. Entonces, ITDP no, no somos expertos ni expertas en, en este tema, y es por eso que nos salíamos junto con el INAES, para que más allá de esta parte de tecnología, eh, estas mensajerías, que ahorita voy a contar un poco más eh, cómo llegamos a ellas. Estas mensajerías trabajan de forma cooperativa, pero bien. O sea, no solamente que se constituyan como una cooperativa, que básicamente es eh, una, una igualdad en, en cómo, se, cómo se relacionan dentro de cada organización, pero también que realmente puedan llevar el cooperativismo y sus ventajas a cabo dentro de cada organización. Para eso el inaes eh, formuló un acompañamiento extensivo, largo, acerca de tema de cooperativismo, pero también acerca de tema de negocio. Y por último está el ITDP. El ITDP impulsó esto de, de manera transversal, eh, tanto la parte de colaboración entre las distintas organizaciones, pero también en el día a día, eh, en cómo este piloto se puede llevar a cabo. Adicionalmente, el ITDP, eh, bueno, nosotros estamos un poco más en el tema de transporte y movilidad, como todos saben. Entonces, Tuvimos sesiones de género con las mensajerías, sesiones de última milla, sesiones de cómo optimizar los envíos. Entonces, sé que todavía no queda muy claro qué es el piloto, pero justamente para, para esto voy a platicarle de cómo se fue armando y cómo se fue elaborando eh, este piloto. Rolando Juntas comienza con Rolando Ayuda. Rolando Ayuda eh, fue el primer piloto de, del programa Ideamos y es un piloto que fue muy contemporáneo al inicio de la pandemia y fue muy contextual al inicio de la pandemia. Básicamente identificamos que eh, gracias a la pandemia, a la, a la limitación de la movilidad, pero también a la limitación de la oferta laboral y los servicios, hubo una buena cantidad de la población, principalmente en la zona metropolitana, que fue la zona donde nos concentramos, eh, que había entrado en un, en un tema de vulnerabilidad económica, principalmente vulnerabilidad alimenticia. Entonces, lo que hicimos, eh, muy resu eh, o sea, resumiéndolo, fue que nos salíamos con varias ONGs, eh, otras bueno, empresas de movilidad, consultoría de movilidad, bicimensajerías, que por cierto, dos de ellas están trabajando o estamos colaborando actualmente en Reno juntas. Y con ellas hicimos eh, un programa en que recibimos donaciones, pero que también eh, enviamos estas, les bueno, estas ayudas en formas de, de despensas alimenticias de 10 o 20 kilos, principalmente en forma, en por, sosten por modos sostenibles. Entonces, esta fue el, la primera piedrita en que empezamos, empezamos a colaborar con esas mensajerías. Lo que nos dimos cuenta son varias cositas. La primera es que estas mensajerías, y no solamente las que, con las que colaboramos, pero tuvimos un par de, de talleres con mensajerías, identificamos que muchas de ellas, si no es que la mayoría, trabajan principalmente eh, recibiendo pibes en WhatsApp, eh, organizándose por Excel y teniendo una, una, una organización muy manual. Entonces, aquí la primera pregunta que nos decimos es, cómo la tecnología les podrá ayudar. Y también identificamos que había un elemento en ese tipo de servicios, principalmente por la pandemia, pero también nos preocupamos por el tema de la situación eh, laboral que estas personas tenían. Hicimos una serie de talleres eh, con mensajerías, empezamos a investigar un poco más el tema, empezamos a investigar qué herramientas podíamos brindar, y así fue como llegamos a, a cycle y después a Linares y al STIFE. Eh, del el STIF, lo que hubo, hubo una colaboración con el STIFE, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y básicamente en este piloto que les estoy comentando, las mensajeras que eran eh, participantes de la Secretaría de México podían acceder a un programa que, que la Secretaría tiene de fomento y principalmente de concentración de cooperativas, básicamente es que cualquier organización que se quiere considerar como una cooperativa, se, se les podía financiar la concentración, pero también tener un pequeño apoyo económico para, para la compra de bienes y insumos. Entonces, con toda esta organización previa, toda esta coordinación entre equipos, fue, don, fue cuando armamos un equipo de trabajo y donde le, delimitamos el piloto. Básicamente, el piloto es esa colaboración que les comento, pero, pero con ayuda de varias mensajerías o con colaboración de varias mensajerías, no solamente de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, pero de todo el país. Entonces, lanzamos una convocatoria, una convocatoria bastante exitosa, que tuvo eh, 30 eh, aplicaciones de, mensaj de mensajeros de diferentes partes del país, que están interesadas no solamente en usar la tecnología, pero también en entender esta parte del cooperativismo y trabajar como cooperativas. Tuvimos, eh, bueno, esa convocatoria estaba, estaba planteada para menos de 70 mensajerías. Eh, Tuvimos que hacer una, una parte de selección de mensajerías y lo que consideramos varios puntos, lo más importante es cuántos envíos hacían para ver qué tanto parte podemos tener, también qué tanto interés tenían en participar. Tuvimos una sesión. Eh, una o dos con cada mensajería para, para entender su interés. También vimos en dónde estaban ubicadas, con el objetivo de no solamente trabajar en la Ciudad de México, pero un poco eh, mensajerías fuera de la Ciudad de México, y es por eso que cinco son de la Ciudad de México, una, una mensajería es de Puebla y una mensajería es de, de Jalapa. Eh, y bueno, entre otros puntos, también tiene que ver con la, cuántas mujeres hay entre cada mensajería. Les envió eh, este formulario donde sacamos la información y fue donde revisamos. Trabajamos con cinco y fue con ello que en abril del 2021 empezamos el desarrollo del piloto. Empezamos con primeras actividades que tienen que ver con el tema del acompañamiento de dinámicas que en un momento voy a platicar un poquito más de qué trata, pero también con el acceso a la plataforma de CopCycle. Entonces, con esto no solamente fue decirles: aquí está la tecnología, úsenlo, sino también fue como aquí está la tecnología, vamos a aprender en conjunto cómo, cómo le podemos sacar mayor provecho. Así se desarrolló el piloto por varios meses eh, de, todo, de todo el abril del 2021. Eh, por un lado con el tema de capacitación, con el tema de tecnología y también con otros temas que fueron un poco más emergentes dependi dependiendo de, de, de la situación del piloto. Por ejemplo, como digo, hubo, hubo sesiones en tema de género, hubo sesiones en tema de, de cómo optimizar eh, los envíos, de cómo transferir carga entre zonas, principalmente en la Ciudad de México porque es muy muy grande. Y bueno, por último nos dimos cuenta que la tecnología no era suficiente. La tecnología solamente es un motor para promover los envíos. Esto ya lo sabíamos. Pero fue entonces cuando, a final del año del 2021, empezamos a tener actividades para dar a conocer a CopCycle los servicios, servicios de las siete mensajerías. Y para esto, en primer lugar, tuvimos un webinar con el piloto, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos aprendido, cual fue un muy buen, pero no un piloto, un webinar. Y también tuvimos sesiones presenciales, principalmente en la Ciudad de México, donde las mensajerías eh, platicaban sus servicios. Y también tuvimos, por último, dos sesiones que le llamamos Market Engagement. Con restaurantes, con negocios que quieren hacer envíos. Eh, y con esto acabamos el piloto, con un tema que va desde un acompañamiento, eh, capacitación, tecnología y por último promoción a los envíos sustentables. Ahora, eh, todavía el piloto está en una fase de sustentabilidad, pero más adelante, en, unas, en unos minutos, voy a dar la palabra a Jimena para que nos platique un poco más de eso. Ahora, los resultados principales. Primero, comentarles que. Esta, sesión, esta capacitación de Linares fue, fue extensiva e intensiva. Hubo 78 sesiones de capacitación que duraban entre dos o tres horas. Hubo más o menos dos por semana. Y, y los temas que abarcó fue, bueno, los que vemos en la pantalla, fortalecimiento, trabajo en equipo, marco legal, economía social, eh, que es una economía de mensaje sustentable, innovación e impulso empresarial. entonces De esta manera, no solamente era trabajar de cooperativismo, pero también trabajar en el impulso del negocio. Hubo 200 horas de capacitación. Entonces, era muy interesante también ver a las mensajerías en su labor, en, en la calle, repartiendo, pero también con un interés muy bueno eh, de, de estar participando en la sesión, en lo cual siempre vamos a estar muy agradecidos. De las siete mensajerías, eh, hubo más de 60 personas eh, involucradas, directa o indirectamente. Ahí, eh, Livelo Bike, TIG, CIRA, CLOCK, TWC, TWC y Envice estuvieron en el piloto, no había comentado su nombre. Y lo que vemos en un, con un borde un poquito más oscuro se trata de eh, las mujeres dentro de las mensajerías. Entonces, más o menos, más o menos un 10% de las, del personal o de los socios o de las personas mensajeras son mujeres. Y por último, yo es un logro muy importante, es que con este programa del STIFE, eh, es que se pudo hacer que tres de siete mensajerías fueran constituidas en dos cooperativas. Entonces, es un, es un muy buen logro como parte del piloto. Ahora vamos a platicar un poco más del tema de los envíos. Eh, la plataforma está abierta por aproximadamente un año. De hecho, es abierta, pero esta medición que voy a presentar es por un año, de mayo 21 a mayo 22. Y bueno, se realizaron 4.700 envíos por todas las mensajerías. Lo que vemos en la primera gráfica en la línea naranja es la cantidad de envíos a lo largo del tiempo. Y bueno, en agosto pusimos como objetivo junto con las mensajerías poder llegar, poder usar la, la plataforma para poder, uno, identificar también que puede mejorar, pero también para impulsar a las mensajerías a que la puedan usar y que la puedan, eh, que la pudieran integrar su, a su día a día en el trabajo. Después de esta fecha, la cantidad de envíos disminuyó, también porque hubo, hubo el tema de carga de trabajo de las capacitaciones, y para, eso, para mayo del último año, del, de este año, perdón, hubo un promedio de 145 envíos al mes. Entonces, esto no, no, no se va a quedar ahí, como comenté Jimena, va a platicar un poco de sostenibilidad, pero ese fue el comportamiento de los envíos. Ahora, en esos 4.700 envíos se recorrieron 25.000 kilómetros, lo cual es un montón. Eh, para poner en perspectiva, el rayo de la Tierra eh, son 6.300 kilómetros. Entonces, más menos, recorrieron cuatro veces el rayo de la Tierra haciendo esos envíos. Y por último, las mensajerías no usaron la plataforma eh, de igual manera. Eh, esto se debe principalmente, entre, entre muchos motivos, a cómo funcionaba la mensajería y cuál era la dinámica para conseguir envíos de cada mensajería. La mensajería que más usó la plataforma es Flock de la Ciudad de México y la zona Metropolitana. Y lo usó mucho porque esta mensajería de, de, de por sí recibía muchos pedidos eh, en hojas de Excel o en listas. Entonces, para esta mensajería era muy fácil poder decir, bueno, tengo esta lista, la meto a la plataforma y ya está. Los puedo, los puedo despachar y puedo coordinarme y puedo hacer toda esta gestión de envío dentro de la plataforma. Había otras mensajerías que también recibían este tipo de pedidos, pero no, no, no siempre. Y hubo otras donde estuvo Vicentrega, lo cual tuvo una muy buena participación en el piloto. Pero bueno, Vicentrega también recibía pedidos no como listas, más bien recibía la hoja de a dónde tiene que ir, a dónde tiene que pasar, a qué hora tiene que llegar más o menos, en qué orden. Y es que enviaba envíos de, de mercados de 8000, Cuitlalpan, en el Sur de la Ciudad de México. Entonces el uso de la plataforma ahí no, era, no era tan adecuado o conveniente para esta mensajería. Eh, pero bueno, realmente la participación de todas las mensajerías yo considero que fue muy bueno, pero insisto que el tema del uso de la plataforma tiene mucho que ver, y creo que fue un hallazgo del piloto, de cuál es la dinámica de, los, de, la, de las mensajerías. Ahora, eh, por último, eh, lo que vemos en la pantalla es la densidad o cuántos envíos se realizaron por zona de la sede de la Ciudad de México. No, no integramos el tema de Jalapa y Puebla porque es se concentran principalmente en la zona céntrica de la ciudad, pero en México es un poquito más interesante porque hay cinco mensajerías. Básicamente lo que vemos es que eh, la, mayor, eh, la mayor cantidad de envíos se integran en, en la zona de Insurgentes, Reforma, eh, Polanco, Condesa, un poco para Santa Fe, un poco a la izquierda, pero también hay otras mensajerías que trabajan no en esa zona, pero más al sur. Como comenté, en, vemos eh, al, abajo de la pantalla o hasta abajo de la imagen, que hay tres puntos como de gran demanda de envíos. Estos son los envíos que se generan a partir de los mercados por viceentrega. También eh, hay, un, hay un punto muy marcado cerca del Zahualcóyotl. Eh, esos envíos fueron realizados por la mensajería Siraps. Y bueno, en general, cada, cada zona de la ciudad era repartida en tres mensajerías, pero convergían un poco en, este, en esta T de Insurgente Reforma. Y bueno, acerca de las emisiones, creo que es algo muy interesante de, de, de compartir. Lo más importante, o sea, enviar el mensaje en una bicicleta, bicicleta cargo, eléctrica, principalmente una bicicleta convencional o cargo, no genera emisiones. No por, no por el recorrido de kilómetros, por lo menos. Entonces, esto es muy bueno porque todas estas emisiones que se hubieran generado en zona céntrica de la ciudad, pues simple y sencillamente no se generan. En la tabla de la izquierda, vemos hicimos la comparación y dijimos, bueno, de estos 25 mil kilómetros, ¿qué hubiera pasado si se hubieran recorrido en un coche, sedán o en una moto? Entonces, eh, la primera columna es la de CO2, que es el principal gas de, de efecto invernadero. Y vemos que si se hubieran recorrido en coche sedán, se hubieran emitido 2.4 toneladas. Y si se hubieran recorrido en motocicleta, como son muchos de esos envíos de última milla, de distancias cortas, eh, de más o menos 5 kilómetros en promedio, se hubieran emitido 1.9 toneladas. Entonces, esta es la cantidad que estamos ahorrando en emisiones solamente por poder contar con servicios de envío en bicicleta que adicionalmente no generan congestión vehicular en las ciudades. Eh, entonces, si, si tomamos estos 1. Bueno, 1800 kilos, 1900, casi, y comparamos con un, poco, con un poco de contexto que nos dé un poco más de significado este número, eh, bueno, son 14 barriles de, de petróleo que no fueron consumidos, es lo equivalente a 730.000 teléfonos cargados, o es el uso de 1.3 vehículos por un año. O bien, eh, si lo consideramos como la cantidad de CO2 que se tiene que absorber, es lo que absorbe 2.8 hectáreas de bosques mexicanos por un año. Entonces, esos son resultados que todavía tienen que ver un poco más con qué sigue el proyecto, y es justamente por eso que les voy a dejar con Jimena, para que nos platique un poco más de lo que hemos aprendido, pero también de qué sigue. Así que adelante Jimena, muchas gracias. Muchas gracias Daniel. Claro, y creo que esta parte es muy importante, porque como lo mencionaba Eloy al principio, Todas estas lecciones aprendidas van a hacer que realmente este piloto pueda consolidarse como un proyecto en sí. Y también que en caso de, de quererlo replicar, pues tengamos como todas las herramientas necesarias para, para saber por dónde sí, por dónde no, qué mejorar y, y cómo hacerlo. ¿no? Entonces, si ¿sí me ayudas con la siguiente, por favor. Eh, en este caso eh, una de, de las primeras lecciones aprendidas y algo que reforzamos a través de este piloto fue la gran importancia que tienen las bicicletas como modo de transporte para realizar estos envíos de carga liviana e inclusive a veces no tan liviana veíamos casos en los que estas bicimensajerías realizaban servicios de mudanza no entonces o sea cómo cómo está este modo de transporte ayuda a generar este, estos envíos de una manera mucho más sustentable. Y también vemos que este modelo es perfecto o es muy viable para operar bajo los principios y valores de la economía social y de esta manera eh, mejorar las condiciones laborales de los integrantes de, de estas empresas sociales. Eh, algo que también eh, pudimos eh, rescatar y darnos cuenta a través de este piloto es cómo la tecnología tuvo un impacto positivo en la mejora de los procesos de las mensajerías y también en la adquisición de nuevos clientes. Pero algo que es muy importante recalcar es que a lo mejor este impacto no fue el deseado, sino se, fue, se vio un poco limitado eh, debido a distintas cuestiones En primera, eh, las dificultades de adopción de la tecnología por parte de las bici mensajerías y su cliente, ya que pues era la primera vez que lo usaban, tenía cosas que estaban como diferentes, eh, conociendo o bueno, sabiendo que esta plataforma viene del contexto europeo, de Francia, entonces muchas de estas cosas eran un poco complicadas para adaptar a, al contexto mexicano. Entonces, por ahí también hubo como algunos, eh, pues algunas limitaciones en cuestión al uso y también eh, estamos conscientes que había imperfecciones o ausencia de algunos aspectos eh, realmente muy necesarios en el contexto mexicano. Entonces, estas fueron algunas de las limitaciones que, que pudimos darnos cuenta. Por otro lado, eh, también eh, algo que, que valoraron mucho las bicimensajerías fue esta consolidación como organizaciones sociales, eh, constituirse como estas empresas de economía social y pues, o sea, tal cual, eh, a lo mejor no están constituidas legalmente, pero sí quieren trabajar bajo estos principios y valores, que es algo que nos interesa muchísimo, ¿no? Eh, por otro lado, también eh, el uso de la bicicleta, como ya lo decía al principio, pues es ideal para estos envíos en una distancia de 5 kilómetros aproximadamente y sobre todo tienen este plus de que en las áreas en las que es muy restringido el tema del estacionamiento y hay mucha congestión, pues son eh, pues el mejor modo de transporte, ¿no? Eh, por otro lado, algo que también rescatamos y que fue bastante rico dentro de este piloto fue la colaboración multisectorial que ya mencionaba también Daniel al principio, ¿no? Creo que de no haber sido eh, de esta manera, tal vez los resultados hubieran sido muy diferentes, pero creo que el sumar esfuerzos, tanto del sector social, del sector eh, privado y del sector público y del sector civil, pues hicieron que esto realmente pudiera ser viable y fuera un piloto que tuviera todos los elementos eh, para poderse llevar a cabo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Eh, y bueno, un poco con respecto a los retos, eh, pudimos encontrar los siguientes. Uno es que se deben de mejorar eh, los temas administrativos y financieros internos de las eh, bicimensajerías para que esto pueda garantizar su permanencia y consolidación eh, en el mercado y que además a través de esto estas bicimensajerías puedan brindar las prestaciones sociales a las personas que, que le integran. Entonces eso será muy importante para, para siguientes pasos. Otra cosa que también encontramos es que se deben de fortalecer y consolidar esta relación, vinculación y colaboración entre las diferentes bicimensajerías, para que una vez que acabe este piloto y que terminen como estas intervenciones de las instituciones que estamos eh, gestionando cosas o que estamos de gestoras, pues realmente las bicimensajerías puedan eh, trabajar y consolidarse como una federación, ¿no? como la Federación Mexicana de Bicimensajerías, porque ya sabemos que para formar parte de esta plataforma, pues tienen que que formar parte de la federación, pero pues sí se necesitan consolidar todas estas, todos estos elementos. Y tercero, eh, y muy importante, para que realmente la adopción de la tecnología sea viable, es realizar eh, todas las mejoras eh, con respecto a las fallas, eh, faltantes, etcétera, que existen dentro de la plataforma, dentro de la aplicación, y pues esto hacerlo para que realmente sea viable el uso de, de estas plataformas. Entonces eso es un poco de, de lo que encontramos con respecto a los retos y eh, los siguientes pasos, si me ayudan con la siguiente, eh, pues tal cual, una vez finalizado la primera etapa del proyecto, decidimos que debíamos continuar para mejorar algunas de las cosas de, de los retos que habíamos encontrado y eh, comenzamos esta etapa de sustentabilidad. Y en esta etapa, eh, pues realmente inicia con una participación en el Congreso Internacional de CopCycle en Francia, donde dos bicimensajerías tuvieron la oportunidad de participar. Literal, de México fueron a Francia y conocieron toda la experiencia que existe en Europa y regresaron para transmitir todo lo que habían aprendido allá. Eh, también... Eh, Actualmente, las bicimensajerías se encuentran en un asesoramiento uno a uno con eh, consultores especializados en diferentes temas en los que cada bicimensajería detectaba que tenía necesidades. Entonces, actualmente nos encontramos en esta parte de, de este acompañamiento uno a uno. Eh, por otro lado, también se están trabajando en varias de las mejoras que, que se detectaron en la plataforma y en, y en el área tecnológica y eh, con respecto a esto, pues, ¿qué, qué funcionalidades se debían de, de mejorar? Y por último, también está como toda la perspectiva de género, que también se está trabajando para esta etapa, y es eh, algunas, algunos aspectos que personas o mujeres de las bicimensajerías detectaron y que ahorita se están adaptando para que puedan ser usadas en esta, en esta plataforma. Y pues bueno, básicamente eso sería todo y todo con el fin de poder consolidar realmente eh, CopCycle en México y que las personas que forman parte de estas mensajerías formen parte también de esta federación. Entonces básicamente eso es lo que podría decir del piloto, ha sido una excelente eh, experiencia y pues bueno, muchas gracias Eloy, te paso el micrófono. Gracias, Jimena y Daniel. Y justo esperamos que esto se siga consolidando. no Este, este proyecto sí tenemos eh, toda la intención de que crezca, que cada vez sean más bicimensajerías eh, que se sumen pues, a la federación que pueda estar eh, gobernada por ellas mismas. Eh, ahora vamos a platicar del piloto Mubop, Le paso la palabra a Camila Herrero y a Pablo Albestegui. Adelante, por favor. Hola a todas, buen día. Eh, bueno, vamos a comenzar con todo lo que sucedió con el piloto de MoveUp, que bueno, el nombre completo es Movilidad Eléctrica y Digital Universitaria en Puebla. Y fue un proyecto que se realizó en conjunto con diversas instituciones y organizaciones. Por un lado, el ITDP, el BID y el BID Lab. Por otro lado, Allride y Vemo y, y bueno, Mobility ADO. Y también el gobierno de Puebla a través de la Agencia de Energía. Y finalmente las tres universidades, estas tres universidades privadas de educación superior, la VM, la Ibero y el TEC, que fueron las que fungieron como el elemento principal para la implementación del piloto. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, como objetivos... Eh, eh, hay algunos, hay varios, pero el objetivo general o el objetivo principal fue demostrar la factibilidad y las ventajas de unificar, digitalizar y electrificar el transporte universitario eh, con el fin de sentar un precedente en la ciudad de Puebla para también escalar este modelo a otras ciudades mexicanas y de América Latina. Y para ello, bueno, eh, era muy importante sentar las bases de una movilidad compartida entre estas eh, diferentes universidades aumentar la eficiencia y la facilidad en el uso de, de las rutas de transporte universitario para, para las personas que asisten a estos campus. Eh, también demostrar los beneficios de los vehículos eléctricos, en este caso de vehículos eléctricos compartidos o colectivos, como una alternativa más sustentable que los vehículos fósiles. Y bueno, también algo muy muy central en, el, en este proyecto piloto fue incrementar el acceso y la seguridad al transporte universitario por parte de pues, todas las personas usuarias, pero particularmente mujeres y grupos vulnerables. Eh, la que sigue, por favor. Y bueno, para todo esto, para cumplir con estos objetivos, el piloto tuvo al menos cuatro elementos integradores. Eh, por un lado fue evidentemente la electrificación, que se trató en este caso de un minibus eléctrico de la compañía Bemo. Que tenía, bueno ahí lo pueden ver en la imagen, un poco lejos, pero tenía o tiene accesibilidad universal con una capacidad para 22 personas y que fue operado por la empresa Mobility ADO, ¿no? Entonces ahí fue un poco la alianza entre Bemo y ADO. El segundo elemento es la digitalización que en este caso se refirió al, a brindar el servicio de transporte a través de una plataforma digital o aplicación que fue prohibida por la empresa Allright y bueno después Pablo les contará un poco más sobre este piloto. Y, y bueno, aquí uno de los elementos más importantes también fue que se desarrolló una API para dar seguimiento al comportamiento del servicio. Entonces, entre el ITDP y, y All right, se desarrolló esta API y pudimos dar eh, seguimiento a todos los indicadores que se establecieron desde un principio para este piloto. Y bueno, otro de los elementos que también es, es muy importante y esto lo vimos muchísimo más al final del piloto fue la integración de las, universidades, de las universidades a través de una ruta interuniversitaria, es decir, una ruta compartida entre estas tres universidades que pasaba por los tres campus. Y bueno, aquí también algo muy importante por señalar es que sí había una ruta interuniversitaria entre los tres campus, pero también se digitalizaron otras rutas que, que ya existían de estas tres, de estas tres universidades. ¿no? Entonces, de la Ibero fueron dos, de la UVM fueron dos y del TEC fueron tres. Y por último, la perspectiva de género e inclusión social que implicó en principio, o fundamentalmente, un botón de seguridad dentro de la aplicación de, de All Right y para ello también la activación de un protocolo para atender el acoso y el hostigamiento sexual, capacitaciones de, de género y bueno, capacitaciones sobre la intersección entre el género y la movilidad para las personas operadoras del servicio, tanto de ADO como de las rutas universitarias. Eh, y bueno ya, esos fueron todos los elementos integradores de, de este piloto que como pueden ver pues son algunos y cada uno tuvo sus complejidades y cada uno se fue atendiendo con la diversidad de actores que estaban participando en el proyecto. Eh, y bueno eh, sobre el proceso aquí es importante destacar que es un, bueno, fue un proyecto piloto bastante largo y un poco complejo que se explica por la situación que se vivió sobre todo en el 2020 con la pandemia que hubo de COVID ¿no? entonces esto hizo que se alargara muchísimo el piloto porque como podrán eh, imaginar eh, la población universitaria no estaba, atendiendo, no estaba asistiendo a, a los campus entonces entonces, pues ahí hubieron algunas complejidades, eh, sobre todo al principio del piloto. Eh, pero bueno, eh, básicamente se dividió en estas cuatro etapas. La primera tiene que ver con la concepción del piloto. Había que eh, seleccionar eh, este piloto, eh, revisar que, cómo iba a ser el financiamiento del piloto. También hubo un esfuerzo por integrar a diversas universidades en Puebla. Finalmente se integraron estas tres universidades, pero hubo un esfuerzo por integrar algunas otras. Y bueno, la identidad del piloto que era muy importante por la comunicación con las personas usuarias, con los universitarios. Entonces, bueno, se, se, finalmente se decidió el nombre del piloto, etcétera Y también hubieron algunas encuestas y entrevistas a las autoridades universitarias para entender cómo es que funcionaba la movilidad dentro de los campus, quién era responsable, las personas que realmente usaban estos servicios, etcétera. Y una encuesta diagnóstico a las personas usuarias de estos servicios de transporte universitario. ¿no? Y todo esto con el fin de tener un poco un diagnóstico general para poder después eh, implementar el piloto. El siguiente paso fue la planeación que estuvo dividida en tres. Eh, la digitalización, como ya les mencioné, eh, uno de los elementos fue el desarrollo de la API, eh, el desarrollo de la app eh, digital, las capacitaciones a las personas operadoras eh, para la electrificación un poco también ver cómo iba a funcionar el minibús eléctrico en Puebla, el diseño de la ruta, los permisos de circulación con gobierno, con la Secretaría de Movilidad. Y, y bueno, las capacitaciones a los operadores para que eh, aprendieran a operar el minibús a los operadores de ADO para que aprendieran a, a usar este nuevo vehículo. Y bueno, la perspectiva de género, como ya lo comenté, tuvo que ver con eh, el desarrollo del protocolo para la atención del acoso y el hostigamiento sexual y también la sensibilización y capacitaciones de las personas operadoras. Y bueno, finalmente el tercer paso que fue realmente la activación del proyecto piloto eh, fue el lanzamiento que se llevó a cabo en Puebla con muchas muchas personas eh, en un evento eh, protocolario que organizó la Agencia de Energía de Puebla, la socialización del servicio con la comunidad universitaria y bueno, algunos hitos técnicos que es como le llamamos a los diversos aprendizajes que tuvimos eh, una vez que salió el minibús a la calle. Y bueno, esta última etapa que tiene que ver con la evaluación de todo el proyecto, de todo el proyecto que duró pues, bastante tiempo y, y el desarrollo del reporte que pueden encontrar ahora en el link que están, está, están compartiendo aquí en el chat, etc. Entonces, bueno, esto, esto es el proceso de, del proyecto. Y ahora les doy la palabra a Pablo, que nos va a hablar un poco sobre eh, la evaluación del proyecto piloto. Perfecto, muchas gracias Camila, eh, muchas gracias eh, a todas las personas que, en, que están aquí presentes, y aprovecho también de agradecer a todas las instituciones que participaron en, el, en este proyecto, como por supuesto el ITDP, que articuló a todos los actores, la agencia, el BID, VEMO, eh, eh, cada universidad de las que participó, eh, y bueno, todas las organizaciones que, que se hicieron parte. Eh, respecto a, a la ejecución y la implementación, como bien dijo Camila, eh, por un lado estaban las rutas ya existentes que se digitalizaron, y por otro lado estaba este trabajo de generar una nueva ruta compartida entre las tres universidades participantes. Para generar esa ruta compartida, eh, se consideraron varios criterios, que son los que están listados ahí en pantalla, eh, y entre los cuales quisiera destacar de que, bueno, eh, necesitaba, por supuesto, pasar por las tres universidades, de modo que todas las personas, trabajadoras y estudiantes pudieran involucrarse. Eh, tenía que estar también eh, con perspectiva de género, especialmente en temas de seguridad, de modo que las paradas no estuvieran en, en zonas que fueran eventualmente peligrosas. Y también eh, eh, apuntamos a que esta ruta cubriera zonas que actualmente no, tienen, no tenían cobertura. Adelante, por favor. Eh, respecto a, a esta ruta en particular, esta ruta eléctrica compartida, que es la que vieron anteriormente en pantalla, eh, operó por un tiempo bastante pequeñito. Eh, lo ideal, ahora mirando hacia atrás, hubiera sido de que hubiera durado más tiempo, ojalá seis meses o algo así, duró al final incluso menos de dos meses. Entonces, eh, no, seguramente no hubiera gustado sacarle más provecho, pero dentro de ese periodo cortito... Eh, hubieron 204 abordajes, eh, en el cual participaron 99 personas distintas, eh, la mayoría mujeres, lo que es muy positivo, y lo que quisiera destacar de esta lámina es que de eh, poco más del 10% de las personas que evaluaron a través de la aplicación el servicio, el 100% calificaron en 5 estrellas el servicio, y en ese sentido, tanto eh, desde el punto de vista de la aplicación como feedback que vamos a ver después, eh, las personas estaban súper entusiasmadas con este, entusiasmadas con este sistema, y la percepción fue muy buena, eh, en, en el, desde el punto de vista general, tanto del servicio como del de la, la, espíritu que había detrás del, del servicio de que fuera no contaminante, que fuera compartido eh, con perspectiva de género. Eh, adelante, por favor. Eh, esto, estos datos que veo acá son de las rutas eh, ya existentes que se digitalizaron. Eh, como bien dijo Camila, fueron siete rutas, eh, y que... Eh, capitalizaron más de 16.000 abordajes en el periodo entre el 14 de marzo y 13 de junio. Eh, y eh, esto, estos 16.000 abordajes eh, fueron eh, alrededor de 740 personas pasajeras y, por supuesto, también eh, esto fue una, una parte importante porque incluso durante el periodo del peloto se aumentó la cantidad de personas beneficiarias respecto a un año normal. Eh, una de las teorías... Que tenemos es que eh, al poder planificar mejor su viaje a través de la aplicación, eh, también las personas pudieron tener más cercanía con el servicio, mejorar eh, el estándar que tenían anteriormente, y en ese sentido, eh, ser el servicio más atractivo para los potenciales usuarios que se convirtieron también en personas pasajeras. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos un gráfico súper interesante, que es, eh, tiene dos líneas, una en la amarilla, que es la ruta del minibús eléctrico, y la más eh, celeste, que es la ruta universitaria existente. Por supuesto, la ruta existente tenía mucho más pasajeros, por eso está en una escala distinta, eh, pero lo que quiero destacar de esta gráfica es que la ruta del minibús, pese a que estuvo, estuvo operativa en un tiempo muy pequeño, la, la tendencia de crecimiento, especialmente en la última semana, donde se insistió en la difusión y donde el servicio ya está estandarizado, digamos, porque la primera semana, como fue toda la puesta en marcha, eh, hubieron algunos problemas técnicos, disponibilidad de cargadores, etcétera. Pero cuando ya se estabilizó el servicio, ustedes pueden ver cómo la curva es eh, muy pronunciada en cuanto al crecimiento y del interés y de la cantidad de pasajeros que tenían el servicio y muy alineado también con la temporalidad de la ruta en general, que hay una baja, por supuesto, que coincide con el periodo vacacional, pero eh, a la vuelta a clases hay un crecimiento muy, muy grande. Siguiente, por favor. Y que, de hecho, eh, eh, incluso pasado el piloto, eh, continuó la tendencia al crecimiento, duplicando la cantidad de personas respecto a eh, la cantidad de personas registradas en años anteriores. Entonces, en ese sentido, el, el, el piloto, en nuestra perspectiva, fue muy exitoso porque permitió hacer que el vehículo eléctrico pudiera tener una misma tendencia que las rutas en transporte a combustión eh, y una muy eh, buena percepción del servicio eh, de todas las partes, tanto conductoras como pasajeras, y que siguiera aumentando eh, la cantidad de personas respecto a años anteriores. En ese sentido, lo que creemos es que, al ser más atractivo, eh, estamos justamente desplazando el uso individual del automóvil y privilegiando estos modos compartidos, de manera masiva, como pueden ver con los números en pantalla. Eh, y, una, y, una, y una tendencia que sigue creciendo. Adelante, por favor. Eh, bueno, esto, por supuesto, y con, en línea con la anterior, permitió reducir una cantidad importante de eh, CO2, eh, tanto con el minibus eléctrico como eh, en las rutas compartidas en ese periodo, más de 70 toneladas, lo que equivale a 34 hectáreas de bosques en un año. Adelante, por favor. Ya cerrando, eh, desde el punto de vista cualitativo, eh, tuvimos muy buen feedback de, personas de las personas que eran usuarias. Eh, en el sentido que el minibus era una tecnología limpia, que la aplicación era eh, fácil de usar e intuitiva, y que el, el bus y el servicio en general dieron más seguridad al cubrir zonas que antes no tenían eh, servicio. Eh, respecto a las áreas de oportunidad, sí fue muy importante la falta de difusión, eh, como el. El piloto fue con un pedido pequeño, hubo, hubo mucha gente que eh, no se enteró del servicio, entonces en ese, en ese sentido eh, la lección es que en, en el futuro podamos hacer que sea más amplio. Y, eh, y también, por supuesto, el tema de cobertura horaria y de rutas. Eh, por supuesto, como el servicio tuvo muy buena percepción, había más gente que quería participar en otra ruta, en otro horario. Lamentablemente no le pudimos dar servicio a todos, pero eh, ya quedó eh, eso como lección para adelante. Eh, siguiente, por favor. Y desde el punto de vista del operador, que también es muy importante, en este caso participó en la empresa Mobility ADO, eh, la experiencia fue muy buena para el conductor, para nosotros trabajar con él también, y en ese sentido él también pudo percibir una, un espíritu muy positivo en el mismo piloto, en el sentido de que había mucho interés de parte de los pasajeros, eh, la aplicación y el servicio eran, eran bien percibidos, y también nos dijo más o menos la misma idea digamos, de que faltaba mayor difusión. Y, eh, y que habían ciertas sugerencias de mejora en la ruta. De hecho, eh, hicimos mejora en la ruta, pero no se alcanzaron a implementar justamente por el tema del tiempo. Siguiente, por favor. Eh, adelante, Camila, con las conclusiones. Muchas gracias. Super, gracias, Pablo. Bueno, las conclusiones acá las dividimos igual también con los ejes de, de este proyecto. Y el, sobre el primer eje que tiene que ver con la electrificación... Eh, uno de los logros o de sí de los de los puntos muy benéficos del proyecto es que se desarrolló un know-how, cómo, cómo se pueden operar las flotas eléctricas eh, en México y en este caso en la ciudad de Puebla, eh, y bueno, en, en las áreas colindantes también, ¿no? Porque las universidades estaban ubicadas no solo en Puebla, sino también en Cholula. Eh, y bueno, eso sí fue uno de los grandes logros que se vieron, sobre todo en la implementación ya cuando se, se sacó el minibús a, la, a las calles. Eh, y bueno, eh, también que todo esta puesta en marcha del servicio que tiene que ver con el minibús eléctrico eh, fue sin costo para, para las universidades que participaron. Y en ese sentido, bueno, también pudimos ver eh, el, lo, que, lo que les estaba contando Pablo, ¿no? que tiene que ver con el uso del servicio y cómo si fue aceptado por la comunidad. Y bueno, de las áreas de oportunidad en el caso de la electrificación tiene que ver con los aprendizajes técnicos, sobre todo con las responsabilidades de cada uno de los actores que participaron en el piloto, es decir, eh, algunas veces... Eh, eh, las responsabilidades estaban, no estaban también distribuidas entre los actores, entre ADO, RIDE, BEMO o también la Agencia de Energía de Puebla, entonces te, tuvo que ver un poco con la logística en la implementación del piloto, pero bueno, eh, para ahí en el reporte pueden encontrar toda esta información. Sobre la digitalización, los... Logros tienen que ver sobre todo con la eficiencia y el ahorro de tiempo para las personas usuarias, pero también con la administración de las flotas por parte de, de las universidades en este caso. no. Bueno, el servicio fue directamente eh, administrado por All Ride, pero las universidades tenían acceso a cómo, se, cómo se, se movían los vehículos en las calles, ¿no? Entonces es uno de los logros más importantes. También, claro, que la experiencia de viaje de las personas pasajeras, que es de lo más importante cuando hablamos de movilidad, sostenible, eh, mayor seguridad en los viajes, esto lo sabemos también por el, el, la retroalimentación que tuvimos de las personas usuarias y bueno, eh, como ya lo comentaba Pablo, el aumento en el número de personas usuarias. ¿no? Y de áreas de oportunidad, eh, lo que notamos fue que hubiera sido muy bueno tener mensajería instantánea para comunicarnos directamente con las personas que estaban usando el servicio y así poder solventar algunos de los imprevistos que se, que se presentaron eh, cuando el minibús salió a la calle. Eh, la siguiente. Sobre la perspectiva de género, bueno, los logros fue la integración del botón de seguridad en la, en la aplicación que ella que ya se acostumbra en muchos servicios de transporte en México, en América Latina, etc. Pero bueno, igual es, sigue siendo un reto, sobre todo cuando tienes diferentes universidades participando en un proyecto de movilidad compartida. Lo mismo tuvo que ver con el protocolo y bueno las capacitaciones también a operadores, no porque no podíamos tener un botón de seguridad y un protocolo si no íbamos a capacitar y sensibilizar a las personas que iban a operar el servicio. Eh, y bueno, como, como se comentó, las personas tuvieron una buena percepción respecto a la seguridad. Y como áreas de oportunidad, también tuvo que ver con el tiempo del piloto, pero hubiera sido muy bueno poder implementar un simulacro con la comunidad universitaria y específicamente con las personas usuarias para ver cómo es que podía o no funcionar el botón de seguridad, ¿no? porque no se usó en el tiempo que duró el piloto ni tampoco el protocolo. Y bueno, también mayor difusión sobre todas estas herramientas y, y y elementos de género que, que se llevaron a cabo en el piloto. Y en general, eh, como ya lo comentaba Pablo, creemos que una de las áreas de oportunidad tiene que ver con la difusión del piloto, también porque duró muy poco tiempo, no pudimos ver, no tuvimos una curva de aprendizaje eh, tan concreta, no pero, pero si hubiéramos podido mejorar la difusión, tal vez eh, hubiera sido mucho, mucho mayor el uso del servicio. Eh, y bueno, que la confiabilidad del servicio es fundamental para que las personas continúen usándolo, es decir, hubo hubieron algunos días en que por algunas fallas técnicas del minibús, de la aplicación, etcétera, de la coordinación interinstitucional, el minibús no salía a la calle, ¿no? Y esto provocó incertidumbre de las personas usuarias. Y bueno, esa es una de las áreas de oportunidad. Y bueno, eh, la duración del piloto, que fue corta, y, y algunos ajustes con las autoridades y otros actores, ¿no? Que tiene que ver con la colaboración institucional, pero que también identificamos que es de los mayores aprendizajes de este piloto. La siguiente. Y bueno, ya para concluir... Eh... Sí, creemos que en general fue un proyecto piloto bastante exitoso y creemos también que sí estableció o está estableciendo un precedente en México y en América Latina como un proyecto de movilidad eléctrica, digital e interuniversitario con perspectiva de género, ¿no? Son varios elementos en conjunto. Eh, que, que están sentando este precedente. Y bueno, también es importante mencionar la replicabilidad y escalabilidad de esta iniciativa y, y para ello solo mencionar que dos de las tres universidades que, que participaron, el TEC y, y la Ibero, siguen usando activamente la aplicación digital y la VM también está en proceso de dar continuidad. Y también que hay interés de otras dos universidades en la ciudad eh, para sumarse a este proyecto y que el modelo de transporte compartido eh, también ha, ha demostrado ser atractivo no solo para la comunidad universitaria, ¿no? sino también para otros tipos de actores y bueno, está siendo replicado en otros hubs eh, que se mencionan ahí. Y eh, bueno, finalmente también decir que eh, la digitalización fue, fue muy, muy exitosa y para la electrificación identificamos que eh, todavía implica un reto económico para las instituciones educativas, pero también por el contexto eh, mexicano de infraestructura para la movilidad eléctrica, ¿no? Entonces, eso, eso también quedó bastante claro. Sin embargo, bueno, en general vemos muy, muy positiva la... la eh, la interacción interinstitucional y de diversas organizaciones para este, para este proyecto eh, sí Muchas adelante. gracias Camila Sí, pues ya estamos eh, por finalizar la sesión, nada más queremos platicarles algunos siguientes pasos ahorita en breve también daremos tiempo para preguntas y respuestas eh, pero bueno, ya les pusimos en el chat la liga para descargar los reportes, el tercer piloto que comentamos que es Bansic que fue la integración entre la intermodalidad entre bicicleta y un servicio de Vanpool, también pueden encontrar el reporte eh, y lo que aprendimos ahí. Y para platicarles lo que queda del programa Ideamos, eh, tenemos otros dos reportes técnicos, otros dos pilotos que vamos a publicar información al respecto. No me voy a tener mucho en esto por, por tiempo. Eh, pero también vamos a publicar el otro año una guía para planes de movilidad institucional, eh, otra para el tema, todo el tema de consumo y análisis de datos que generan las empresas de redes de transporte ha sido un reto y tenemos mucho aprendizaje ahí, pero a la vez es lo que nos ha permitido evaluar cada uno de los pilotos que hemos hecho. Y finalmente un estudio diagnóstico de barrera de movilidad para personas adultas mayores. Eh, y bueno, comentarles que en abril de 2023 hay un foro eh, del cierre del programa. Siguiente, por favor. Eh, y tres herramientas eh, que una ya la publicamos, la plataforma de diagnóstico de movilidad, que facilita eh, la generación de un diagnóstico de cualquier proyecto. Está, tiene mapas y algunas herramientas que la diferencian de otras eh, herramientas valga la redundancia eh, para que, que buscan aplicar diagnósticos. Entonces todo esto lo pueden ver en ideamos.mx y los últimos dos todavía no los publicamos, pero previendo un poco el visualizador de accesibilidad eh, que permite ver el acceso a oportunidades en 20 ciudades mexicanas eh, con muchos elementos que, que pronto publicaremos y una guía de perspectiva de género para proyectos de movilidad. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, ahí agradecer y le paso la palabra a Gonzalo nada más para un mensaje de cierre y después pasamos a preguntas y respuestas. Pues también eh, yo quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo y a su área de innovación, el BitLab, por hacer este programa Ideamos posible y también al, al equipo Ideamos y al equipo empleo Ideamos que, que, que incluya más personas del ecosistema de las empresas de redes de transporte, ¿no? que son estas empresas que brindan servicios de movilidad a través de plataformas. Eh, ahora que estamos en, pues en los últimos meses del, del programa, hemos visto cómo todos estos efectos de la digitalización, cómo estas eh, plataformas digitales están contribuyendo ampliamente a mejorar la calidad del servicio, del, del transporte público, pero también, eh, inclusive, el temas de movilidad individual como la bicicleta o eh, de movilidad colectiva eh, como lo, las soluciones que plantea All Ride o de van, van pooling. Entonces, creo que está siendo sumamente interesante. Eh, pensamos que estas lecciones las debemos de compartir de manera más amplia y es por eso que haremos este foro en abril eh, donde pues espero que todas y todos ustedes puedan, puedan estar y eh, al final ver qué lecciones quedan para informar decisiones de política pública eh, que tienen que ver sobre todo con marcos regulatorios eh, en temas de, de movilidad eh, y cómo se presenta la información pública. Eh, pensamos que con toda esta información que hemos generado y toda esta experiencia, ya estamos en la capacidad de dar este tipo de recomendaciones. Eh, y es, un es un programa de tres años eh, y al principio... Eh, pues sí, decidimos no, no, no entrar de lleno a las recomendaciones de política pública sin hacer las pruebas antes. Eh, creo que ahora sí eh, estos aprendizajes ya pueden ir informando política pública, ya pueden ir informando eh, soluciones eh, de empresas, es decir, modelos de negocio. Y ya estamos viendo que, que bueno, las empresas luego se mueven muy rápido, Pues que Pablo está haciendo cosas muy interesantes de lo que ha aprendido acá y, y también en otros proyectos que, que tiene con, con nosotros y, y en otros lados. Eh, también estamos viendo lo mismo en el área, el área de digitalización del transporte público. En fin, eh, pensamos que esto es, esto es algo sumamente interesante eh, para todas las personas que nos interesa, que, que las personas podamos llegar a las oportunidades de empleo, educación, recreación, amor, etcétera, de manera sostenible y sin dejar a nadie atrás. Entonces, cómo esto que tenemos aquí y todos los datos que se generan antes y alrededor eh, puede realmente contribuir a estos objetivos de sostenibilidad. Están siendo medidos, ¿no? Eh, me encanta cómo Daniel siempre hace estas analogías, no solo de las vueltas al mundo, sino de lo que, las emisiones que se van ahorrando. Y bueno, al final de esto, pues todo esto va a quedar como un legado eh, para, para que más personas pues, puedan hacer este tipo de experimentos o inclusive pues soluciones que sean escalables y replicables. Y eh, por favor, no se vayan, el eh, equipo eh, se va a quedar para contestar preguntas y respuestas. Gracias, Gonzalo. Sí, con esto eh, pues cerramos, digamos, la, la, el webinar, pero nos quedamos diez minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat o levantar la mano y le damos directo la palabra. Eh, voy planteando una al panel eh, que podríamos escuchar dos respuestas, una en Rodando Juntas y otra en MoveUp. Eh, lo pregunta Pablo, ¿cómo pasamos de estos proyectos justo a políticas públicas, que es algo que comentabas, Gonzalo? Ejecutables y, y trascendentes durante diferentes administraciones. Eh, como estudiantes, como ciudadanos, cómo presionamos a esto. ¿no? Entonces creo que esto está, es algo puntual, ¿no? No se puede dar una respuesta tan general. Entonces, alguna, eh, alguien que nos quiera comentar del panel eh, sobre rodando juntas primero. Jimena. No, también, creo que Dale, poco, Gonzalo platicó un poco de cómo eso se puede transformar en política pública, pero yo no un poco más como ciudadano, como estudiante, creo que eh, en tener la importancia de usar estos servicios, entre la importancia de cómo los envíos se pueden afectar en tema de emisión en las ciudades, en tema de congestión, es bien importante. Entonces, empezando a tener esa noción de la importancia y de cómo hay nuevas alternativas que pueden, o sea, puedes hacer, puedes hacer envíos, pero también puedes tener un impacto positivo a nivel persona, a nivel ciudadanía, también es muy importante. Y, y yo ahí nada más agregaría, creo que todo el tema de cambio o de propuestas de política pública puede que a veces sea muy tardado, ¿no? Pero acelerar estos procesos eh, tiene que ver con esto, el comenzar a hacerlo, ¿no? Comenzar a utilizar estos medios, comenzar a, a que cada vez seamos más los que estamos como en esta ola y eso va a hacer que, pues, que estas políticas públicas se aceleren, ¿no? que, que esta implementación se acelere. Entonces, pues justo, o sea, sí hay trabajo de las dos partes, no tanto del sector eh, perdón público como de las personas que estamos utilizando e impulsando este tipo de proyectos. Entonces, pues invitarlos a que se sigan sumando y a que sigan participando, aunque todavía no existen como las legislaciones o, o, o lo que deba de ser, pero eh, conforme más lo usemos, más vamos a incentivar a que esto suceda. Buenísimo. Y algunos sobre MoveUp. Eh, Pablo, ¿quieres, ¿quisieras añadir algo? Eh, sí, solamente que en general cuando uno hace innovación, eh, en general estás como un poco al límite de la norma ya existente, porque en general las normas se hacen para cosas que ya existen o que son antiguas, entonces siempre vas a estar, o no sé, en el caso de MUAP, eh, eh, tratando de sacar una patente para un vehículo que en verdad no estaba ahí, entonces tenía una serie de complicaciones administrativas, entonces al final, eh, nada, es solamente compartir la experiencia que es normal para este tipo de proyectos, a veces hay que remar un poco contra la corriente, especialmente... Eh, y no, no es, es como parte de, digamos, o sea, no, las personas que están empezando, que están planificando cómo hacer otros proyectos, que no nos escuchan de que no, no se desanimen si es que está un poco peleado con la, o, o no está normado con la legislación actual, bueno, es, es, par, eh, es parte de lo normal. Y, y bueno, lo, lo otro es que ya hay mucha tecnología disponible para ejecutar este tipo de proyectos. Nosotros somos una, pero hay un montón de, de, de iniciativas, de empresas, organizaciones civiles, que, que ya tienen herramientas que, que pueden ayudar. En ese sentido, lo más importante es conectar a las personas. Eh, si es que tú tienes una idea para tu universidad, para tu empresa, eh, yo creo que cualquiera de las personas que estamos aquí en el, en el panel o en estas organizaciones, estamos súper disponibles para apoyarte. Y si no somos nosotros, hay un montón de otras tecnologías y organizaciones que, que estamos avanzando en esa misma ruta. Así que, nada, hacer contacto y, y echar para adelante. Y, y bueno, nosotros estamos eh, recopilando eh, estos aprendizajes y, y cómo se pueden trasladar en opciones de regulación. Al principio de IDEAMOS, por ejemplo, eh, presentamos esta guía de regulación eh, de servicios de micromovilidad eh, compartida, ¿no? que incluye monopatines y bicicletas sin estación. Eh, que hoy en día ya casi no existe, ¿no? Y vimos con cierta preocupación que se estaban queriendo regular en un momento en, en donde tal vez no era el más, más adecuado porque estos servicios estaban creciendo, estaban siendo creados, ¿no? Eh, y pues todavía operaban en números rojos y, y planteamos como objetivos que se pueden tener en la regulación. Entonces, si el objetivo, por ejemplo, es reducir emisiones, ¿qué puede hacerse, no? por ejemplo, en temas de... Transporte universitario o transporte empresarial, ¿no? Pues quizá eh, eh, incentivar u obligar, dependiendo de la visión de cada gobierno, eh, que los viajes sean compartidos entre instituciones similares eh, o clústeres, eh, cosas de este tipo que hemos visto. O en el número de en envíos, ¿no? Hemos encontrado tanto en los pilotos que presentó Daniel de Rodando Juntas como en otro piloto que hemos hecho con la empresa estafeta. Eh, que es muy necesario tener eh, centros de cross-docking, es decir, transferencia y consolidación de carga mucho más cercanos a los destinos, ¿no? Eh, quizá para las bicimensajerías eso, fue, eso hubiera sido clave para, pues, para mejorar los servicios, ¿no? Tener estos puntos, ¿no? Donde puede llegar de vehículos más pesados a... Darse eh, o a, a, la, a cambiar a la bicicleta ¿no? en, en zonas donde puede haber congestión o son calles más pequeñas, cosas de este tipo. O Entonces, ya hay algunos elementos donde, en todos estos proyectos donde hemos ido observando dónde están eh, las barreras que impiden la replicabilidad y escalabilidad de los proyectos y dónde están las oportunidades que podrían hacer que estas soluciones fueran de un tamaño mayor. Eh, todas estas lecciones pues, eh, se están integrando y vamos a discutirlas mucho en el foro de abril algunas de ellas pues, pueden integrar algún documento de recomendaciones de política pública y yo creo que la regulación no es algo estático, eh, ni la política pública, son cuestiones que van cambiando y se van adaptando y como bien dijo Pablo en, en temas de innovación es mejor eh, en, muchos, muchas, en muchas ocasiones que vayan alcanzando a, a que eh, vayan porque si no, si se, si se quieren eh, planear mucho desde antes, inclusive pueden tener el efecto contrario ¿no? de tener la, la innovación, eh, pero pensamos que ya existe una mayor madurez en este tipo de soluciones de la que había hace 3, 4 años, donde esto ya se puede ir llevando a objetivos de reducción de emisiones, objetivos de seguridad vial, etcétera, Y teniendo entendido el problema y el objetivo, eh, pensamos que puede haber soluciones de política pública eh, duraderas gracias a, a todas y todos eh, Iván Sosa levantó la mano entonces te vamos a habilitar el micrófono Iván si puedes hacer en vivo tu pregunta por favor no te estamos escuchando no sé si ya tienes ya te habilitamos el micrófono pero creo que no bueno una pregunta es eh, ¿cómo puede, de Eras Moreno cómo se puede participar en el proyecto se refiere a Rodando Juntas como bicimensajero en otro aspecto ahí comento bien rápido que la intención es buscar con las bicimensajerías que, que son parte de Rodando Juntas eh, esta consolidación de la Federación de Cooperativas en COP esta, eh, digamos este trabajo en conjunto colaborativo que hoy está haciendo y pensamos que en el proceso de esa consolidación se pueden sumar más eh, bicimensajerías. Ahorita no estamos teniendo un proceso como para integrar más, porque sí requiere, lo pensamos en algún punto, pero requiere eh, bastante trabajo para hacerlo bien. Eh, pero bueno, si tienes esa inquietud, si ya es una bicimensajería consolidada, nos puedes escribir. Ahí sí, por ahí pueden poner el correo de, de IDEAMOS en el chat. Eh, para tenerte en mente, y si vemos alguna oportunidad, te escribimos enseguida. Eh, y bueno, Francisco, que fue parte del de, de proyecto de MUVO, plantea eh, cómo lograr, eh, cómo podemos avanzar en, en que proyectos como este se consoliden. Digo, creo que es una pregunta que podríamos compartir después con la Secretaría de, de Movilidad. Eh justo planteando que las universidades no son empresas de transporte, ¿no? Pero creemos, hay un poco lo que se decía también de políticas públicas, el, la participación del INAES en Rodando Juntas y de la Agencia de Energía de Puebla eh, de ese estado, pues realmente muestran eh, pues una intención de impulsar estos temas también, ¿no? Entonces su propia participación es parte de un impulso de, de, relacionado a política pública. Eh, Daría tiempo para una pregunta más, no hay manos levantadas, pero veo una pregunta aquí de José Javier Garrido. ¿Cómo se puede participar con el ITDP para el desarrollo y acompañamiento de investigaciones para movilidad urbana sostenible y electromovilidad? Bueno, creo que esto eh, realmente cuando hay vacantes en ITDP, ojalá ahí te sumes, pero también generalmente estamos colaborando. Entonces, eh, muchas veces hacemos proyectos, eh, muchas veces sí es con, con otras organizaciones, ¿no? Entonces, no sé si representas alguna institución en particular, pero nosotros encantados de colaborar en cualquier proyecto eh, al respecto, eh, más cuando nos plantean alguna idea, ¿no? Bueno, creo que con esto, a menos de que alguien de los panelistas quiera eh, plantear algún punto, cerramos la sesión y ahí al correo cualquier cosa nos pueden continuar eh, escribiendo y estaremos en contacto. Eh, gracias a todas y todos por, por acompañarnos hoy, gracias a, a quienes nos acompañaron en el panel igual y hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.